Señor estudiantes vamos a tratar el tema referente a límites y continuidad este tema lo, es muy importante dentro de la materia de cálculo por cuanto nos permite a nosotros eh, saber determinar cuándo una función tiene un límite cuál es su límite eh, también conocer cuál es una función cuando una función es eh, continua o discontinua tenemos un, un ejemplo vamos a, a proceder eh, el ejemplo que tenemos es el límite de una constante el límite de una constante se refiere que cuando nosotros tenemos una constante y decimos eh, nos trasladamos a decir cuando x o cuando damos un valor de x eh, un número determinado como en este caso x cuando tiende a menos 2 ¿sí? el límite siempre va a ser menos 3 eso es referido a los límites de una constante si tenemos el límite con una variable si yo digo el límite de una función 1 menos 2x elevado al cuadrado cuando x tiende a 1 en este caso tenemos una función que nosotros podemos determinarla y la cual nos permite a nosotros conocer cuál es el límite o cuál es el, en qué valor nosotros alcanzamos los límites en este caso cuando x tiende a 1 es decir los valores que se acercan hasta 1 sin tocar el valor 1 si nosotros hacemos, res res de, se resuelve la ecuación vamos a tener que el límite de esta función va a ser igual al límite cuando x tiende a 1, límite de 1 cuando x tiende a 1 menos el límite de 2 x cuadrado cuando x tiende a 1 es decir nosotros damos valores de x hasta llegar a 1 pero sin tocar a 1 es decir tendría que ser cuando x vale, equivale a, a 0,9999 de esa manera decimos que el límite es en 1 o también por el lado izquierdo sería cuando x equivale a menos 0,999 si nosotros resolvemos esta ecuación vamos a tener que el límite de 1 cuando x tiende a 1 va a ser igual a 1 y el límite de 2x cuadrado cuando x tiende a 1 vamos a ver que es igual a 2 reemplazando el valor de x por 1 tenemos 1 elevado al cuadrado y esto va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado es 1 2 por 1 es 2 y esto es igual 1 menos 2 menos 1 con esto nosotros podemos decir de que los valores que se acercan más cuando x tiende a 1 es menos 1 están alrededor de menos 1 entonces de esa manera nosotros podemos determinar los límites ¿sí? de una función pero tenemos que tomar en cuenta siempre que el límite si decimos cuando x es igual a 1 no puede tocar a 1 en este caso, el límite es menos 1. Es decir, que estaría por debajo de menos 1, que sería menos 0, eh, cero, cero eh, menos 2,999. ¿sí? O también tendría que ser eh, el menos 0,999. Eh, a ver menos 2,999 o también el otro menos 1,999 de esa manera es como nosotros eh, podemos eh, determinar los límites sin tocar el límite que está propuesto bien a continuación tenemos otro ejemplo para en cambio nosotros poder saber cuándo una función es continua o, o discontinua en este caso tenemos el ejemplo de una función continua el ejemplo dice cuando la función x es igual a 3 x menos 4 este es un polinomio al cual si nosotros le damos valores vamos a ver que es continuo porque si x equivale a 0, va a ser igual a menos 4 ¿sí? todos los valores que nosotros le demos van a nosotros vamos a ver que tiene continuidad eh, en la gráfica nosotros podemos observar todos sus puntos ¿sí? cuando x vale menos 5 si le damos valor cuando x vale menos 5 ¿sí? vemos que la función al reemplazar 3 menos 5 y menos 4 es igual a menos 19 ¿Sí? nosotros podemos ver que Hemos dado valores de menos 5. Si, le, si ponemos valores cuando x vale 0, ¿sí? cuando x vale 0, nosotros tenemos 3 por 0 menos 4 y va a ser igual 3 por 0, 0 menos 4. En la gráfica nosotros vemos que todos sus puntos tienen o corresponden a un valor. La gráfica tenemos aproximadamente, ¿no? Entonces habíamos dicho que cuando tenemos valores de menos 5, sí, de menos 5, vamos a dar valores que tengamos menos 5, menos 3, vamos a poner al azar, menos 1, digamos, está 0, ¿sí? Cuando vale, eh, aquí tendríamos 1, 2, cuando vale menos 5 tenemos un valor menos 19. Tenemos, a ver, menos 19. Tendríamos que tener aquí también menos 20, menos ¿sí? 19. ¿Sí? menos 5, menos 19. Nosotros vemos que tenemos los valores y cuando tenemos 0, también tenemos menos 4. ¿no? Digamos que está menos 4 por aquí. Y también tenemos valor. Nosotros, al trazar la gráfica, la una recta generalmente es una sucesión de puntos. ¿sí? Una sucesión de puntos concierne una recta. Esta gráfica decimos que es continua porque todos sus puntos son eh, uno secuencia de otro por lo tanto decimos que una, una función en este caso es continua una función en cambio a diferencia una función discontinua no, nos, no vamos a dar lugar a tener eh, puntos en forma continua tenemos aquí el ejemplo cuando de la función f de x es igual a x más 2 dividido para x más 1 en esta función nosotros podemos observar cuando damos valores de x de menos 1 vamos a ver cuando x es igual a menos 1 reemplazando vamos a tener menos 1 más 2 dividido para menos 1 más 1. En este caso, menos 1 más 2 vamos a tener 1 y menos 1 más 1 tenemos 0. Aquí podemos nosotros observar que 1 dividido para 0 realmente no, no se puede. Entonces tenemos valores indeterminados, valores infinitos. Entonces, nosotros la gráfica ya podemos ver de que la gráfica también va a tener valores de este tipo valores que no son determinados si nosotros trazamos la gráfica ¿sí? la gráfica podemos verla eh, tenemos una gráfica con esta ecuación ¿sí? de este tipo que vemos baja hasta cero y luego sube tenemos una gráfica de este tipo ¿Qué quiere decir? Cuando yo doy valores de 0, ¿sí? la ecuación vale 2. ¿sí? Cuando vale 0, si yo resuelvo esto, vamos a poner, cuando x vale 0, cuando x es igual a 0, vamos a tener que 0 más 2 dividido para 0 más 1. Y esto va a ser igual a 2, porque 2 dividido para 1 me da 2. Quiere decir, cuando yo doy un valor de 0, ¿sí? si yo doy un valor de 0, vamos a tener que la la función va a ser igual a 2. Y va a valer 2. La función x, esto es equivale a y. Se va a ser y igual a 2. Quiere decir, cuando vale 0, va a valer 2. Aproximadamente aquí vamos a hacer, a referirnos a la gráfica, ¿no? Si tenemos su valores de menos 2, cuando x vale menos 2, tenemos valores que aproximadamente me dan 0. ¿Sí? Vale menos 2, menos 2 más 2 y menos 2 más 1. Menos 2 más 2 tenemos 0 y menos 2 más 1 me da menos 1. 0 dividido para menos 1 es igual a 0 quiere decir que cuando yo doy valores de a x de 2 de menos 2 va a ser 0 quiere decir que cuando y sea menos 2 ¿sí? vamos a tener valores de 0 ¿sí? el valor de x va a ser 0 si aquí es menos 2 ¿sí? el valor de y vamos a tener menos 0 pero con, eh, justamente cuando vale menos 1 vamos a ver qué resultado tenemos cuando x vale menos 1 más 2 sobre menos 1 más 1 ¿sí? habíamos dicho que es menos 1 más 2 es 1 y menos 1 da 0 habíamos dicho de que es una función que es valor infinito indeterminado ¿Qué quiere decir cuando yo doy un valor de en este caso cuando y valdría menos 1 que en este caso lo hemos puesto aquí quiere decir que aquí está menos 1 ¿Sí? y el 0 estaría por aquí cuando y vale menos 1 ¿sí? el valor es infinito quiere decir que los valores que se encuentran en esta posición que ustedes ven en la gráfica ¿sí? son no hay valor es un valor indeterminado no existe quiere decir que este es una gráfica o una función que es discontinua quiere decir que aquí da un salto la gráfica la gráfica viene ¿Sí? Va pasando, ¿sí? pero llega hasta aquí. Quiere decir que los valores de x van a ser desde menos 1, ¿sí? desde menos 1 hacia la izquierda y hacia la derecha. Estarían los valores que serían continuos, porque justamente en el menos 1 la función es discontinua. En este caso tendríamos menos 1, que sería el valor hacia la derecha que tendríamos el menos 1.1. 1.1.1, ¿sí? Que sería hacia la derecha. Y hacia la izquierda tendríamos el menos 2,999, ¿no? Que estarían hacia acá. Entonces, de esa manera, hacia acá sería continua y hacia acá sería continua. Pero en el menos 1 es discontinuo.